tienen como esta parte de decir, eh, más bien como que se ha perdido mucho la parte de los valores sí. y en el caso de los chavos, eh, lo usan lo para us mofarse, para jugar, piensan que es así como que wow Jesús y lo están como que comparando mucho con el Maxfield Ajá. o con el Ken. Sí, porque... legion la como Zen Market nos quiere mucho, ha mandado una sorpresa para que puedan ganarse un Nintendo Famicom y puedan tener esta exclusiva japonesa en su colección. Para ganárselo es súper fácil, solo deben entrar al link que les voy a dejar en la descripción de este video y completar una o más acciones de las que encontrarán ahí y eso es todo. Esto solo estará disponible desde hoy hasta el 31 de octubre en donde se darán a conocer a los ganadores. Avísenme quién se lo ganó y mil gracias a Zen Market por darnos estos premios. Hola, bienvenidos a un nuevo video sobre las piezas que tengo en mi colección y hoy les voy a presentar una muy especial que es esta Y que es muy extraña, muchas personas cuando lo ven dicen yo quiero un Jesús de esos Yo no sé por qué, ¿saben? Hay muchas personas que han tomado a esta figura Pues como algo malo, como una burla hacia pues una imagen religiosa en este caso es Jesús Sin embargo, debo decirles que esta figura se hizo no con ese fin de, de algún tipo de burla sino efectivamente pues para que los niños comenzaran a conocer un poco más acerca de este personaje religioso y pues bueno muy importante en la historia de todo el mundo que es jesús jesucristo jesús la figura de acción que como vemos tiene materiales o está realizado de la más alta calidad ¿eh? la verdad los detalles que tiene las articulaciones son fabulosas Incluso podemos notar aquí en sus manos, tiene articulación en las manos. La tela también está hecha con cortes pues muy muy eh, detallados. Y también pues el atuendo, ¿no? Como en aquellas épocas. Tiene, o muchos pudieran pensar que se trataría de un cuerpo de Max y pues que eh, pudiera ser un custom, pero en realidad no, salió comercializada esta figura. Y saben a mí lo que me impresiona muchísimo. Son los detalles en los ojos, vean, parece que son de cristal. En algún momento yo sentí que pudieran brillar o que tuviera algún tipo de luz para que se vieran los ojos, pero no. Simplemente es un detalle muy, muy bueno. Es una pieza hecha, en verdad, con mucha paciencia y yo creo que también de la más alta calidad. O sea, si desnudamos a Jesús, no encontraremos ninguna marca de registro. Solamente las articulaciones y, y también los detalles, vamos a, a, a desnudarlo un poco Simplemente para que veamos pues, los detalles que tiene, ¿no? son impresionantes la verdad Está hecho por una empresa mexicana, ahora les voy a mostrar la caja en donde venía Y aquí tenemos pues, simplemente una marca de donde van las pilas, ¿por qué? Porque este Jesús cuenta con un mecanismo especial o bueno, más bien cuenta con una grabación de audio que ahora mismo se las voy a presentar. En esta parte trae su historia. Aquí es donde se le apretaba el botón, que ahora lo vamos a apretar, para que Jesús dijera una frase. Aquí dice, presiona el botón para escuchar sus palabras, la palabra pues, de Dios, el Hijo de, de Dios. Aquí tenemos también una historia de la vida de Jesús y dice... En el libro que viene incluido, conocerás más acerca de él. Es, eh, escucha hablar a Jesús, el Hijo de Dios. Esta era la presentación en la que venía la figura de Jesús, el Hijo de Dios. Como podemos ver, pues mide aproximadamente 30 40 centímetros. Es una pieza bastante grande. Y si tú la apretabas ahí por ese orificio, Jesús decía la siguiente frase. Así que vamos a escuchar qué dice Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pues el sonido es increíble, ¿eh? como les dije, la calidad es maravillosa y lo que acaba de decir, bueno, este Jesús es un pasaje bíblico, no sé si solamente sea la única frase, vamos a apretarlo otra vez porque les juro jamás lo había apretado, a mí me acaba de sorprender ahora mismo, vamos a apretarlo nuevamente. Dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, es otra de las frases emblemáticas de Jesús cuando se sienta en la fuente y efectivamente dice esas palabras, dejad que los niños se acerquen a mí. Bien, yo sé que muchos de ustedes han leído la Biblia, así que no tengo que contarles cada frase y la historia, ¿verdad? Porque ustedes son super cultos en la Biblia. Vamos a escuchar la siguiente frase. Yo estaré con ustedes. Hasta el fin de los tiempos. Esa es una frase que Jesús le dice a los discípulos en, en la última cena. Así que vamos a escuchar si tiene otra frase. Hijo mío, yo soy Jesús y te amo. Ok, esa, esa no me suena a frase bíblica, pero es como que se la agregaron. Estaría bien interesante quién hizo la voz. Y cómo fue la realización de esta figura, que la verdad me, me está gustando más. Antes, cuando la adquirí, pues la vi publicada por ahí en Facebook, así que la compré. Me costó alrededor de 300, 350 pesos, pero eh, ahora me está gustando mucho más. Vamos a escuchar si tiene otra frase. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Cuando los discípulos de Jesús le preguntan que cómo tienen que hacer la oración o dirigirse a Él cuando ya no esté, Jesús les enseña el Padre nuestro y bueno, lo acabamos de escuchar. Vamos a ver si tiene otra frase. Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre. Y el que crea en mí no tendrá sed. Bueno, esa es una parte como de Juan, Juan 16, que es donde dice que, eh, en el que en el que crea en él no morirá, mas tendrá vida eterna. Y sigue parte del versículo con lo que acaba de decir Jesús. Nos encontramos en la Feria del Libro aquí Toluca y encontramos la figura de Jesús. También nos encontramos con Marina que nos va a explicar un poco del por qué esta figura se vende en este establecimiento. ¿De qué es el, el espacio? ¿Qué se vende? La librería se llama Espíritu Santo en Movimiento, que es una librería católica. Una librería católica. Y lo que se busca a través de esta librería, bueno, es dar un poquito la atención a lo que es todo el catolicismo, que bueno, se ha ido perdiendo mucho. Tiempo. El eh, Jesús que nosotros tenemos aquí es un Jesús interactivo. Lo que nosotros buscamos es que a través de este Jesús eh, eh, nos dice el Padre Nuestro y ocho parábolas, no las explica. Entonces es, es como un poquito educativo, como irle sobre todo para los pequeñitos. Para los niños que vayan conociendo la sí, doctrina Exactamente, la así es este esta figura solamente se vende en lugares religiosos así es está creado completamente para con fines, religiosos. fines religiosos si no lo puedes encontrar en algún centro comercial o en alguna tienda de, no sé de alguna marca en específica no solamente con fines religiosos ah, de sabe cuándo se eh, creó está eh, mira más sobre, no. la fecha exacta no la sé pero te puedo decir que yo tengo esta figura desde hace como 10 años aproximadamente. 10 o sea, 2009. Más o menos, sí. Como pueden ver, pues muchas personas pudieran eh, ofenderse por haber sacado una figura de acción de Jesús, pero me parece que la Alegría lo que trató de hacer, o bueno, quien lo mandó a hacer, porque desconozco quién haya sido, pues intentó que este Jesús sea en realidad un juguete para que los niños conocieran mejor su historia a través del juego en el librito que tenemos acá donde cuenta la historia de esta figura y bueno de jesús pues dice que es eh, importado y distribuido por centro de información y servicio monarca industrial deportiva SADCB esto en méxico en la delegación álvaro obregón es decir esta figura fue realizada en méxico no tengo información de que haya sido distribuida a otras partes del mundo. Así que bueno, los mexicanos debemos de, de tener esta pieza en nuestra colección porque seguramente ya no habrá en un tiempo pues, más de estos eh, Jesús, hijos de Dios. Pues hasta aquí este video. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que esta figura en verdad pues, sea algo malo, sea una burla? ¿Lo toman como tal? o simplemente lo ven pues como algo religioso, algo como hay que tenerle respeto, como parte de la, co de la colección, no sé, muchas personas tendrán diferentes puntos de vista, yo no lo veo como una burla, tampoco lo veo como tener un muñeco de, de Jesús, el Hijo de Dios dentro de mi colección de monstruos, no lo tomo a mal, en realidad lo tengo y me gustó porque me parecía que siendo una figura pues religiosa, hecha como un juguete, era interesante tenerla y mucho mejor que fuera mexicana. Así que, pues bien, como imagen no la ando respetando, ni le voy a prender veladoras, ni mucho menos, pero tampoco en ningún momento eh, me burlo de, de esto, pues eh, simplemente a mí me representa pues, un capítulo de la historia y un personaje muy, muy emblemático y que guarda mucho respeto alrededor del mundo. Así que ustedes escríbanme en los comentarios qué opinan de este Jesús, el Hijo de Dios, en forma de juguete. Y voy a estar leyendo ahí todo lo que me digan. Cualquier cosa síganme en Twitter, en Facebook, suscríbanse a este canal, por favor, porque voy a estar subiendo la historia de muchos otros juguetes. Mi nombre es Otra Castro y están conociendo mi colección. Nos vemos en el siguiente capítulo.